Buenos días, buenas tardes a todos. Estoy muy contenta por, por este momento, por este momento eh, que nos aúna. A mí me encanta que a 2021 eh, una figura como la de Pedro Enríquez Ureña siga siendo un, una, una figura de interés, de curiosidad, de relevancia, de debate, de reflexión. Eh, y, y nada, desde la senda mía, como, como profesora de Historia de la Lengua, eh, como, como formadora también de, de lo que implica el, el, el, el, el complejo concepto de Historia de la Lengua hablada en América, eh, y dentro de ello, las lecturas, las lecturas claves, las lecturas fundacionales, entre ellas justamente... Eh, estas observaciones publicadas en 1921, eh, es que justamente hay que de alguna forma revisitarla, releerla, a pesar de todas las críticas, eh, y de incluso críticas del mismo autor, sobre todo en su segunda y en su tercera parte, a veces uno se queda solamente en la lectura de de la primera observación, pero son tres observaciones. Pero junto con ello, como he comentado, decidí dividir este simposio en tres vías. ¿no? La vía, por un lado, que va a dar cuenta de la figura de Pedro Enrique Jureña en, en boca y reflexión de, de estudiosos, ¿no? de, de, de este sabio dominicano. Por otro lado, lecturas que tienen que ver con eh, nuevas visiones a partir de de este ensayo emblemático, visiones que tienen que ver justamente con, con dialectología. Y por otro lado, eh, por haber sido esta una primera propuesta de zonificación del español hablado en América, eh, y justamente por pensar este español hablado en América en, en, desde un punto de vista tipológico, y todo lo que ayuda a eso al estudio del español de América, ojo, no sincrónico, no desde el punto de vista de los contactos, que fueron también observaciones claves de este ensayo, sino para un quehacer eh, que todavía es un pendiente en, en, en lo que es la lengua española, en lo que es la filología española, en lo que es los estudios históricos de la lengua española, cómo es la historia del español hablado en América. Entonces, como ven, eh, el cronograma, eh, brevemente, va a partir justamente con estos estudiosos que hoy por hoy están haciendo este trabajo eh, relevantísimo, importantísimo, que es la historia del español hablado en América, Biórica, Elena, eh, Juan, para luego pasar a las reflexiones en torno al... al a la historia de, de, de este texto y sus repercusiones, como lo, lo, lo va a ver Antonio dentro de un rato. Luego, dos, una figura que va a reflexionar en torno al, a, a Pedro Enríquez Ureña mismo, como es Diego. Eh, y luego, para finalizar el día, las reflexiones en torno a la división dialectal de Pedro Enríquez Ureña a partir de los estudios de Miguel Ángel. Y mañana entonces vamos a tener un, un, un, un encuentro más breve, también con las observaciones de Enrique Ureña a partir de, de todo lo que ha estudiado José Luis, y por último, eh, dos conferencias, una eh, acerca de la figura de Pedro Enrique Ureña, con Daniel, y por último la conferencia de clausura, ¿no? también con un experto en, en el estudio de Pedro Enrique Ureña, como es Grinor. Todo esto ustedes lo tienen en el programa, y ahora vamos a partir con mi querida Biórica, de la Universidad de Neuchâtel. Yo a ella la conozco hace más de 10 años. Eh, partimos conociéndonos en la senda del, de, del periodo del doctorado en un grupo maravilloso que es el, el, el de, de estudiantes, de doctorandos, de los que están ahí redactando las maestrías ¿no? en historia e historiografía de la lengua española. Y ella se ha dedicado justamente al estudio de la historia del español de América. Entonces, justamente el título de esta primera eh, conferencia es Aportaciones al Estudio de la Historia del Español en América, el caso de Panamá. Biorica, todo tuyo el micrófono. Gracias, uh, Soledad, por la introducción tan maravillosa como siempre por tu parte y por la oportunidad de poder abrir este fórum y de poder presentar uh, algunos resultados de mi investigación reciente Uh, sobre la historia del castellano en Panamá. Hispanoamérica es mucho para mí sola, así que me voy a centrar uh, en, en solamente en Panamá. Es decir, que en los próximos minutos me dedicaré a exposar solo algunas cuestiones en torno a la historia del español uh, panamá que seguramente requerirán las investigaciones del marco hispanoamericano. Voy a compartir pantalla para que vean Um, un momento que no está bien aquí sí. un momento que así ah, creo que se ve no sí sí vale pues esta charla um, se podría a ver si le doy bien Ah, así. Se podría relacionar de manera magnífica con lo que señala Robo en un artículo uh, llamado Algunos aspectos históricos del habla palamena en los años 50 del siglo pasado, en el que dice... Textualmente, esta región, es decir, el istmo de Panamá, ha recibido diversas influencias lingüísticas debido a su posición geográfica, pues está situada como punto de división entre varias ¿sí? de las grandes zonas provisionales de la lengua en América, sugeridas por Pedro Enrique Zumreña. Rob refiere claramente al artículo del investigador dominicano, cuyo aniversario justamente nos reúne en este fórum y queremos celebrar o recordar uh, con nuevas aportaciones del estudio de la historia del español en América. Ahora, pasando al tema concreto uh, de mi charla, la pregunta que surge es ¿por qué Panamá? ¿Mm? ¿Por qué uh, uno se mete a estudiar Panamá? Simplemente porque la situación lingüística de esta zona, entiende, en su dimensión histórica, es la gran, gran desconocida de los estudios hispanoamericanos. A pesar de que ya en 2008 Lutke llamase la atención sobre la actual importancia de esta... Una, especialmente para el periodo de orígenes no se ha concretizado un estudio histórico de alcance Si el autor retoma en este libro posterior uh, la idea anunciada unos años antes donde además señala textualmente, cito, la historia de la lengua en Perú debe tomar en cuenta la historia del español en las Antillas y en Castilla del Oro, antes de pasar al desarrollo propiamente peruano y cero la cita. A pesar de esa adv advertencia, no se ha podido constatar ningún estudio recurso para el Istmo panameño, basado, esto sí, en documentos de archivo sobre el desarrollo del castellano durante el periodo virenal. La reflexión de Lutke... De incluir a Castilla del Oro en el periodo de orígenes se fundamenta en la importancia de esta zona como tierra de paso, que debió haber influido de alguna forma en la recepción y transmisión de las variedades castellanas recién formadas en América, idea también prefigurada en el artículo que cité antes de Stanley Rogue, ¿sí? de 53. Pues con Panamá empieza el despliegue continental de la lengua española en América, por lo que es de gran importancia dentro del panorama lingüístico americano, aunque, como dije, haya sido desatendido hasta ahora. Vemos que Lutke se refiere sobre todo a Castilla del Oro. ¿Mm? Castilla del Oro, que era una provincia que se extendía desde el Golfo de Urabá o en Colombia hasta el Cabo, gracias a Dios, en la actual Honduras. Pero la autora, a pesar de utilizar este término, se refiere de manera clara al territorio de la actual República de Panamá. Panamá se convirtió en núcleo principal de las comunicaciones y del sistema comercial entre Perú y España tras la creación del Virenato de Perú en la década de los 40 del siglo XVI servirá de transporte de mercancías y de metales preciosos, especialmente después del descubrimiento de las minas de Potosí en 1545. No obstante, el flujo migratorio, es decir, el trasiego de personas, de víveres, se dio ya mucho antes. El enclave caribeño, nombre de Dios, en el siglo XVI, después a partir del siglo XVII, Portobello, Um, fueron mm, puertos importantes uh, en el Istmo, en tierra firme en la costa caribeña Y así lo demuestra la, la, documentación, la documentación tan preciosa que encontré yo a principios mediados del siglo XVI, donde se dice sobre el nombre de Dios que es la ciudad llave de todo lo mejor de las Indias. Es decir, ya se tenía conciencia de esta importancia de nombre de Dios, que después pasará a ser Portobelo. Es decir, el enclave caribeño por nombre de Dios, después Velo um, mantenía una relación muy intensa con los centros antianos, es decir, con las Antillas, y al mismo tiempo con la ciudad de Panamá, la ciudad ubicada en, en la costa pacífica. Esta posición estratégica de Panamá ha propiciado este contacto en cadena producido en dos fases, España-Antillas y Nombre de Dios en primer lugar y Panamá y el espacio andino eh, después. Como se puede deducir, no todo el flujo migratorio arribó directamente de la península, sino que pasó por una instancia en muchos casos prolongada en las antillas relación que Lutke y otros investigadores querían o quieren todavía rescatar también para la dimensión lingüística histórica del Istmo. Ahora pasando a los trabajos lingüísticos, uh, históricos, diacrónicos para Panamá, hay que decir que son muy pocos y de poco alcance. Aquí he hecho una reseña de unos pocos, hay muchos más, pero casi todos tienen pinceladas. Hay poquitas, poquita cosa de índole lingüística. Me centro solo en, en Stanley Rowe y en Slutke, porque aunque el título del artículo que ya cité al principio de Stanley Rowe, algunos aspectos históricos del habla planamenea, Um, en el artículo no hay mucho de histórico. El, el autor reseña los acontecimientos históricos importantes para el ismo panameño y después aborda, y cito textualmente, los aspectos del habla contemporánea en el que el investigador debe buscar las huellas más importantes de los hechos históricos, reseñados <risa> unas líneas antes, es decir, historia poco y en el libro posterior dedica sí, un capítulo entero a cuestiones históricas pero uh, el contenido es mínimo y relacionado solo a la fonética, fonología y al léxico igualmente al léxico se, dedica, uh, se dedicaba y en Slutke en los libros que ya mencioné, de, en el capítulo del libro 2008 y en el libro 2014, ¿eh? con algunas ideas uh, también de Stan Robb. Es decir, que no hay mucha novedad y en, ni en otros artículos que podemos encontrar uh, uh, sobre el tema. ¿Por qué? ¿Por qué tienen poco alcance lingüístico-histórico estos estudios? Porque le faltan una base documental idónea para afrontar un estudio, una investigación rigurosa. No cabe duda de que si se quiere acometer un estudio completo de la historia de la lengua en Panamá, es necesario primero uh, construir un corpus a partir de documentos de archivo y de tipología variada. En el caso de Panamá, esta necesidad de construir corpus documental es muy, muy aguciante, ya que los documentos de los que disponemos hoy en día son muy limitados. ¿De qué documentos disponemos para Panamá? Tenemos el material presente en Cordia, cubre solamente dos siglos, siglo XVI-XVIII. Para el siglo XVI tenemos 50 documentos y para el siglo XVIII solo 8, 18, 8. <risa> También tenemos un libro impreso de Carol Joplin uh, que recoge mayor número de documentos relativos a los indígenas y africanos de Panamá, pero se han... Oh, se han um, transcribiendo siguiendo un interés etno-histórico. Aquí hay un errata etno-lingüístico, no, <risa> sería muy bueno, etno-histórico, por eso son muy poco aptos para un estudio lingüístico. Este, esta recopilación sí que cubre el siglo XVI y XVII, pero digo, no nos sirve de mucho porque uh, se, tiene un sesgo más histórico que lingüístico. Um, la laguna documental para el periodo virenal panamelio es evidente en Gosenes, sobre todo al siglo XVIII y a las primeras décadas del siglo XIX, en XIX. También el siglo XVII se podría considerar completamente desatendido, ya que los materiales de Joplin nos sirven poco. El siglo más nutrido, como se puede deducir, es el siglo XVI, Um, especialmente con la aportación de las cartas particulares de Marta Fernández Alcaide para Cordia. Pero aunque es meritoria esta recopilación, habrá que complementarla con otros tipos uh, documentales. Justamente los siglos ausentes o menos atendidos respecto de la documentación transcrita para Panamá constituyen épocas relevantes, históricas relevantes para hispanoamérica. En el siglo XVII se revela ya una tendencia a adoptar estructuras y formas diferentes según las diversas zonas hispanohablantes uh, se producen cambios importantes en plano morfosintáctico, se desarrollan formas discursivas nuevas, etc. Por su parte, el siglo XVIII ya está demostrado para diferentes zonas hispanoamericanas que constituye un periodo crucial en la configuración lingüística hispanoamericana y ya que en este siglo se modelan aquellos fenómenos lingüísticos que separan las modalidades hispanoamericanas de la península y entre sí. De igual manera, en el siglo XIX, con las independencias, los países hispanoamericanos Toman caminos diferentes en materia política, lo que convierte esta centuria particularmente interesante, especialmente para el estudio del léxico institucional o jurídico, tal como demostró Maite García Godoy en un artículo de 2017. Para este periodo, hay que decirlo, Panamá constituye un caso particular, ya que estuvo integrada políticamente a Colombia hasta principios del siglo XX pero esto no ha impedido que mantuviera su independencia en materia cultural y lingüística tal como ha hecho hasta entonces. Ahora la pregunta, ¿por qué es tan importante la, un corpus de documentos archivísticos? La documentación de archivo resulta evidente, pero lo voy a repetir porque para, Ma, para Panamá todavía no se han dicho muchas cosas. Los documentos no solo panameños, pero en este caso panameños, nos brindan información de toda índole. Nos revelan datos importantes o menos importantes, según se veía, sobre los protagonistas, sobre los actores de la sociedad panameña y sobre los integrantes del espacio de comunicación panameño de los siglos pasados. ¿Alguien interfiere? Por ejemplo, no se informan de que los indios de este reino son tan pocos. Efectivamente, en todo el periodo de, eh, colonial, los grupos indígenas que poblaban Panamá, el territorio actual panameño, se mantuvieron alejados de los núcleos comerciales y económicos al concentrarse en regiones aisladas como Darien, Darien o las Islas de San Blas, de escasa presencia colonizadora. Por ello, se estima que la interacción y el contacto lingüístico entre las lenguas indígenas y el castellano fueron mínimos. A pesar, a pesar de todo lo que acabo de decir y de las menciones documentales relativas a la baja presencia de la población indígena, el historiador de la lengua no debe descartar el rastreo de su eventual huella en los testimonios pasados ya que este grupo fue y sigue siendo parte integrante del espacio de comunicación y de la sociedad panameña. Los documentos panameños nos ofrecen también detalles sobre otro grupo muy importante para el ismo, los africanos. Se sabe que la población africana tenía supremacía numérica, respecto del contingente demográfico blanco, llegando al final del siglo XVI a superarla tres veces. Esta ventaja se mantiene en las centurias siguientes y en el censo del siglo XVII, del principio del XVII, se, se ha visto que los africanos constituían el 70% de la población total panameña. El grupo africano que más destaca es el grupo de los negros congos, especialmente el nombre de Dios y Portobelo. Pero hay que decir que el término Congo se utiliza como nombre genérico para un conglomerado de pueblos africanos, no específicamente del pueblo Bacongo de habla En el extracto documental que aporto, queda patente esta variedad de etnias sometidas a la esclavitud. En Panamá, que no se reduce solo a etnias africanas, sino que incorpora también zonas de tránsito o de comercio clandestino, como en este caso Santomé. ¿Mm? Vemos que tenemos a un Luis de Mozambique, eh, Mateo Congo, Pedro Yolofo, Isabel Chape, Congo, Terranova, Katsanga, Mandiga, Biafara, Erimba, Bran, Lulo, Bañol. Este solo es un extracto de lo que he podido encontrar yo hasta ahora. También nos informan los documentos de las alianzas de los negros y marrones con los ingleses. Oh, aquí no quería llegar. ¿Mm? Vemos en la cita, habiendo ingleses luteranos entrando en esta mar del sur aliados con los negros y marrones ¿m? y ahí hacían de todo pero bueno es decir que um, había alianza a nivel comercial a nivel uh, clandestino entre estos dos grupos pero el contacto a nivel lingüístico todavía no se ha llegado a investigar se cree que el contacto de lenguas Debió de producirse en Panamá por la intensa actividad comercial en el Istmo y debió de producirse no solamente entre el castellano y las lenguas africanas y posiblemente las indígenas, sino que involucró seguramente a otras lenguas europeas como el inglés y esto desde muy temprano, no a partir de la independencia como ocurre en otros territorios hispanoamericanos. Pénsese que Panamá fue acosada y codiciada por los piratas ya eh, en el siglo XVI y en los documentos eh, históricos vemos eh, que los africanos se describen como aliados muy fuertes, potentes de los ingleses y también de los franceses. La alianza, sospecho que se extendía también a otros grupos étnicos, no solamente se tiene que vincular con los africanos, pero se requiere todavía de estudio documental, en esta afirmación que acabo de, de emitir. Respecto de los africanos, la documentación conservada nos brinda también indicaciones precisas sobre la edad, sobre el sexo, además de la pertenencia social y el origen de este grupo. Vemos aquí un Pedro de tierra de mandiga que es esclavo y tiene 35 años. Una negra llamada Francisca, esclava de 25 años. Es decir, son datos importantes para afrontar un estudio sociolingüístico histórico para Panamá. En la documentación colonial encontramos testimonios también muy importantes que apuntan a que la población africana tenía una forma de hablar característica. Como en los siguientes dos fragmentos de dos declaraciones de testigos. Le parece sin duda era el hombre blanco y no negro y quien en la, en la habla también le pareció hombre blanco y aquí otro testigo decía le parece este es testigo que en el talle y manera de andar y hablar le parece que era blanco en oposición a negro. Estos dos pasajes corresponden a dos declaraciones de testigo como acabo de decir de un, de un esclavo angola, un negro angola y un sastre mestizo, es decir que los dos testigos tienen perspectivas diferentes sobre el hablar de otro grupo etnolingüístico y también son conscientes de la particularidad lingüística de los uh, africanos, ¿eh? un factor importante en una causa criminal para establecer el culpable del delito cometido y esta es un reflejo de una realidad lingüística que debió de existir en Panamá. No obstante, queda todavía rastrear en los documentos de archivos en qué consiste exactamente el habla de los africanos presentes en el Panamá colonial y definir la posición del componente africano en el dominio variacional del español panameño. Asimismo, la documentación registra valiosa información sobre la vida y los hábitos de otros grupos del Istmo Panameño. Valga a título de ilustración este detalle de un documento de finales del siglo XVI procedente de Concepción de Veragua sobre un tal Francisco de Sevilla, pero vecino de, Fra de Concepción de Veragua, vecino de aquí, que... Estaba casado con una negra, marinero y sin letras. Es decir, otros datos ¿eh? que importantes, relevantes para un estudio sociolingüístico histórico. Ahora, pasando al ámbito estrictamente lingüístico, los documentos panameños son fuente de estudio de temas de diversa índole, como pueden sospechar. Encontramos elementos gráficos, fonético fonológicos, como la confusión de sibilantes, posiblemente reflejo de una pronunciación ceciante. Vemos aquí mozo, concerne, certeza, dice, concerto, tercer, etcétera, etcétera. Son numerosos los ejemplos uh, de este tipo. También se da la confusión inversa. Aquí los ejemplos son menos nutridos. ¿m? Sitio, con C, confesión, cosa, con Z, ¿m? prisión, ¿m? presión, ocasión, defensa, etcétera, etcétera. Incluso esta confusión en la representación gráfica se produce en el, en el pronombre C. Vemos aquí: se enteraba mi gente hasta medio cuerpo, se había alargado río arriba se quedaba oculta, ¿no? etcétera, etcétera. Se dan también casos de relajación de implosivas, como eh, Vasconcelo, ¿no? los jueces oficiales, los motivos. ¿Sí? Asimismo, tenemos la pérdida del fonema dental, en igualdad o aquí en puntualidad, que acudió con puntualidad ¿no? en un documento del siglo XVIII. Además la documentación provee rica información morfosintáctica que nos permite analizar una serie de cambios como la alternancia de, entre los diferentes morfemas de diminutivo con cierta preferencia todavía no confirmada pero sospechada por el estudio de, de los documentos del morfema hito en el siglo XVIII. Todo me indica que se establece en este siglo, pero mmm, todavía tengo que recopilar más datos. Vemos aquí pueblo suelo, cosillas, chiquitas, mulatilla negrita y un pequeñito singular indiesito. ¿eh? Un ejemplo precioso del siglo XVIII, de finales ya siglo XVIII. El examen de la documentación panameña pone de releve también el uso de leísmo, leísmo de persona, levido servirse, a la vuelta le casaría con una su criada, ejemplo muy bonito, y le cogieron vivo a lo que doy fe, haberle visto, hablar, etc. También tenemos casos menos profusos de leísmo de Cosa. Vemos el le que remite a este barco. En el mismo documento también le que remite a el barquito la egua. Vemos aquí también el morfema de diminutivo en el siglo XVIII el barquito, la igua que no era un barquito <risa> tan pequeño para uh, utilizar el morfema de diminutivo también hemos comprobado el uso del artículo definido con antropónimo uh, en este caso el apellido ¿eh? así vido pasar a el vasco celos no vido que le volviese el rostro el vasco celos el gago, el palen, etcétera, etcétera. Y se pueden estudiar en la documentación también muchas locuciones. ¿Eh? Quien me conoce sabe que no puedo pasar sobre este tema. Uh, y justamente se pueden relacionar con el uh, uh, continuum concepcional de la oralidad y escrituralidad. También los fenómenos mencionados anteriormente, está claro. En este sentido, podemos distinguir, grosso modo, dos grupos de unidades. El primer grupo se encargaría de la cohesión y coherencia textual y aúna diferentes tipos de locuciones, sobre todo prepositivas, conjuntivas y adverbial, adverbiales, vinculadas en su mayoría a un discurso formal, a la distancia comunicativa. Tenemos aquí, ¿para que se eviten los daños?, por manera que todos vivan honesta y recogidamente, en razón de que, en consecuencia de, ¿m? y aquí subrayé una locución verbal, ¿m? que enseguida mencionaré, no esta, pero ya les indico, y aquí tenemos dos locuciones prepositivas que refieren a un tema. ¿m? ¿m? A un asunto en lo de la conquista y descubrimiento de las minas del Valle de Guayami, tenemos dado aviso a vuestra majestad. Vemos aquí el debilitamiento de la S final ¿m? que mencioné antes. y en, me, en este medio tiempo y por lo que mira al desvanecimiento de las causas, etcétera, etcétera. Este fue el primer grupo muy importante la documentación panameña. Y en el segundo grupo se destacan eh, segmentos igual de dispares, categoría y funcionalmente dispares, pero que apuntan a enfatizar o a mitigar los efectos de situaciones de conflicto o de desacuerdo. En este. Eh, entre estos podemos encontrar muchas locuciones verbales como tomar el pulso, venir a mano a las manos, comerle el pan a alguien, tener a mano o incluso algunas con concesiones al uso coloquial como caerse de sueño o echar mano de algo. El ejemplo que aporto aquí en la última. Diapositiva. Pueden analizarse sin duda muchos otros aspectos gráficos, fonético fonológicos, morfosintácticos relacionados con la oralidad que emiten los documentos panameños. Al igual que la riqueza léxica que ofrecen, un aspecto que he dejado fuera de esta charla. Pero no es este el espacio. Uh, oportuno para continuar profundizando en las virtudes o en, en las potencialidades de los documentos archivísticos panameños. Sin embargo, me parece importante destacar y eso para finalizar, que el trabajo con documentos de archivo es la base de la que partir para entender tanto la sociedad panameña como la lengua todos sus entresijos en su dimensión histórica. Solo la documentación permitirá seguir construyendo la historia lingüística de Panamá lo cual, lo cual permitirá ubicar esta variedad dentro del mapa americano el mapa del español americano y europeo y esto llevará sin duda un mejor conocimiento de la cultura y de la identidad panameña. Muchísimas gracias. Gracias, Viori, querida. Qué interesante todo. Qué interesante. Mira, una consulta. Eh, en este momento, ¿estás tú eh, trabajando sola en, en, en lo que es la historia del español de Panamá? ¿O hay alguien más? ¿Hay algún equipo? Ya. Yeah. Oh. Ya. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, sobre el periodo de orígenes, sobre la documentación de orígenes, uh, Antonio Corredor sí que uh, tiene una aportación, ¿eh? Perdón, publicada ya. el año pasado, pero solo sobre la documentación de orígenes de lo que es la del oro. Oye, entonces queda mucho por hacer y, y tiene que animarse, tiene que animarse ahí algún historiador, historiadora. Eh, investigador eh, de la lengua para, para poder ayudarte, porque claro, tú misma lo comentas en, en, en, hacia el final de tu, de tu conferencia, que claro, tu, tu debilidad, lo sabemos, tiene que ver con la fraseología y de hecho tú estás trabajando mucho con fraseología histórica del, del español de América, sobre todo en el, en el último tiempo, que, que es inaugural también, absolutamente. Sí, ina sí, sí. inaugural. Bueno, empezó también con la transcripción de documentos que uno está un poco uh, orientado a lo que ha trabajado antes y de ahí sí que rescaté muchos datos, sí, pero es mi punto fuerte, la fraseología, y de ahí se derivan todos los otros intereses. Sí, totalmente, totalmente. ¿Hay alguno que quiera hacer algún comentario? Porque está justamente está nuestro querido Martin Jameson. Martin, que, que Martin fue uno de los que partió con, con el Seminario eh, Internacional de, de Historia del Español en América que acabamos de terminar la, la semana pasada. Y justamente, Martín, Biorica quería verte ese día. ¿Te acuerdas que algo pasó, Biori? Ya no me acuerdo. Lo que pasa es que como me toca a mí organizar y hacer todas estas cosas sola. Eh, a veces me falta, qué sé yo, algún tipo de, de, de mano, amiga, que me vaya viendo, por ejemplo, el correo y si están todas las direcciones, etcétera, etcétera. Entonces, me imagino que Martín... Eh, estudioso del español panameño y quien nos habló del español panameño eh, podría hacer algún comentario. y También está Carlos Felipe Pinto que también quiere hacer alguna consulta. Así vale. que si les parece partimos porque nos queda un tiempito, hasta las cuatro, hasta que nos toque con Elena. Martín, ahí te veo. Sí, un poco, sí. Tengo un problema con la luz. Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Biorica, me encantó la exposición. Eh, querría señalarte que hay un par de trabajos más eh, sobre el español de Panamá de aquella época, porque Nisla, guardia de Villano, tiene un, un par de artículos, uno o dos, no me acuerdo si son dos o es uno nomás. En la revista Lotería de Panamá, eh, ella trabajó unos textos de los siglos XVI y XVII. Eh, eh, fue la, la tesis de maestría de ella. No trabajó sobre textos originales, eh, sino que trabajó sobre transcripciones que se habían hecho de documentos del de, de archivo de Indias. Pero bueno, eso ya está publicado y tiene algún tipo de información. Entonces, querría señalar que en cuanto a los africanismos, eh, ya hay un par de trabajos sobre ellos, africanismos en el español de Panamá, y eh, en cuanto a ese comentario que hiciste, que los, eh, la, cómo diría yo, la, la, la cooperación, entre los, eh, y, eh, los grupos eh, amerindios con los, eh, con los piratas, con los ingleses, que eran piratas ingleses, eh, eso figura en, en dos eh, poemas épicos, en Alteraciones del Dariel y en Armas Antárticas. Y eh, bueno, ahí se ve cómo hubo esa... Mancomunidad, ¿no? Eh, también diría finalmente el comentario que hiciste sobre la, la población indígena, desde luego es cierto que existieron los grupos eh, amerindios en Panamá, pero los diezmaron muy rápidamente, entonces los que quedaron huyeron a las selvas o se mantuvieron en las selvas y en las montañas. Entonces hubo muy poco contacto entre los hablantes de las lenguas indígenas y eh, los hablantes del español. Es que en realidad en la ciudad, como demostraste, hubo más contacto de los grupos eh, africanos porque ellos fueron rápidamente los que, los que fueron la mayoría ahí en el sector de, de Panamá, en el sector de Panamá y, y la ciudad que quedaba al norte, ¿no? Nombre de Dios, Portobelo. Eh, eh, bueno, eso era lo que querría acotar y además saber si podremos ponernos en contacto en algún momento para intercambiar información, porque yo tengo algunas cosas ya hechas y eh, tienen que ver también con esa época, ¿no? Uh, gra gracias, profesor. Uh, tenía pendiente envi uh, enviarle un correo. Uh, uh, Soledad me, me, me proporcionó su correo, pero todavía no llegué a ello para, para intercambiar justamente uh, datos sobre la investigación histórica. Estoy al tanto también de sus investigaciones sobre los africanismos y uh, sobre las reseñas. Hechos de los trabajos de índole histórica, no solamente histórica, apoyo uh, para ubicar algún que otro artículo. Y le agradezco también la, las nuevas referencias que desconocía. Todas, uh, todas, todas las referencias, toda la bibliografía es bienvenida para ampliar el conocimiento sobre la historia lingüística panameña. Um, sobre el contacto indígena y español, yo no decía que no que, que fue muy importante. Hay diversos motivos que, que están a la base de, esta poco, de este poco contacto entre indígenas y, y españoles peninsulares, pero decía que por mínimo que sea no tenemos que olvidarnos de, de, de buscar en la documentación algún indicio si, si existiese en la documentación de, de este contacto lingüístico. Está, los historiadores lo han puesto de manifiesto, hacen hincapié en ello, que apenas, apenas se comunicaron, pero aún así yo no pierdo la esperanza de encontrar algo en la documentación de archivo. Esta no pongo en duda lo que han, han investigado los investigadores, pero yo parto de... Cero y me enfrento como si no supiera nada uh, a la documentación para ver lo que me dicen los documentos de la época. Es decir, no quiero tener ningún prejuicio de ningún tipo, aunque me apoye en esta documentación, que no sirve también a los lingüistas, aunque esté transcrita la documentación, la mayoría de la documentación panamenea por historiadores, no sirve para ubicar los archivos, la, los legajos y sacar la información que interesa para propósitos lingüísticos. Muchísimas gracias. Espero poder no. uh, escribirle pronto. Muy bien, muy bien. Me encantaría. Gracias. Sí, a mí también. Un gusto. Carlos Felipe Pinto nos dijo que quería hacer algún tipo hola, de... Buenos hola, buenos días desde Brasil. Hola, hola, me Brasil. Excelente ...tu presentación y me llamó mucho la atención tus datos del contingente africano que llega de África y la coincidencia de origen que tienen con los que, uh, con los que vienen a Brasil. Es decir, en Brasil la mayoría de los africanos que llegan en la colonia vienen de la costa de Nigeria, ven en esa región y hablan esas lenguas que comentaste. Uh, hay una, una uh, asimetría entre las explicaciones sociohistóricas del papel del negro en el portugués de Brasil, que es escuchar leer sobre papel del negro en el español americano y bueno y como los datos del español nos llegan a brasil retrasados es decir estamos quizás desactualizados en cuanto a, a las investigaciones recientes en el español americano quisiera escuchar tu opinión sobre eh, eh, hice un, un repaso de algunos manuales uh, investigando Qué era lo que decían sobre los negros en el Estado de América. Y la mayoría, La Pesa, Fontanella de Weinberg, Moreno de Alba, eh, uh, López Morales, uh, um, Ramírez, Ramírez Luengo, uh, e incluso el propio Lipsky, comentan que, bueno, el influjo africano ha sido grande, pero en lo lingüístico han dejado muy, poca, muy, muy pocas huellas y no pueden negar, obviamente, lo, lex, lo léxico, no lo, lo que sea léxico. ¿Y qué, qué, qué podría decirme en ese sentido? Porque en Brasil ah, eh, tenemos como hipótesis ya hecha, aceptada, que el portugués de Brasil es el resultado incluso... En sus variedades urbanas y cultas de la mezcla del portugués que vino con los europeos y el contacto con los africanos y me parece que en el caso del español americano el papel del negro en las variedades urbanas y cultas queda un poco rechazado muchísimas gracias uh, gracias profesor uh, son muchas preguntas y no sé si sí soy capacitada de contestar porque el elemento africano de toda Hispanoamérica no es mi tema de investigación. Uh, la zona a la que me limito es Panamá y tampoco mucho. Um, así que um, conozco los trabajos de Lipsky um, y sé que um, uh, ha estudiado mucho el hablar en Congo, en Panamá, ese, esa habla ritualizada de los congos, um, y, um, pero no, no, ha no ha indagado en la historia um, lingüística de este componente uh, uh, en Panamá. Por eso um, el léxico africano pues hay muchísimo, solo hay que mirar el léxico racial, con la lista que he dado yo y con los trabajos de Cristina Engido, uh, verán que uh, hay muchos elementos uh, léxicos africanos que afloran, especialmente en los inventarios de, de bienes, en testamentos. Um, en, en qué medidas son prolíficos, eso no puedo contestar a este nivel de investigación. Uh, son muy limitados mis, mis conocimientos y menos a, a nivel pan, pan, pan hispánico, uh, lo siento, pero no soy capacitada para dar una respuesta coherente y satisfactoria sobre este elemento. Si alguien de de los participantes puede añadir información sobre este aspecto. Mucho le agradecería, pero reconozco mis límites y lo, lo, los manifiesto. Siento mucho. Pero Me no agradezco. hay problema, porque justamente la, la, lo que está preguntando Carlos Felipe Pinto es clave en dos líneas. Primero en la línea de lo que nos convoca, que es Pedro enríquez Jureña mismo. De hecho, una... Hay una línea muy crítica, hay una lectura glotopolítica muy crítica de Pedro Enrique Jureña, eh, que lo comentó eh, Juan Valdés en, en, en, la, en la conferencia que tuvimos en el Seminario de Historia de la Lengua Española, cuando a él le tocó justamente hablar acerca del español en República Dominicana. Juan Valdés trabajó con la figura de Pedro Enrique Jureña, y me van a creer que Pedro Enrique Jureña, dominicano, Nacido en República Dominicana, es verdad que, que emigró muy joven porque se, se formó en Estados Unidos, trabajó en Estados Unidos, estuvo un, un tiempo en España, luego estuvo trabajando en, en, en México, y ya luego su, su fase argentina, que fue también donde, donde falleció. Eh, él no daba cuenta del aporte africano en la historia del español hablado en República Dominicana, imagínense. Ahí hay una línea muy crítica, muy crítica y que eh, Carlos Felipe Pinto, es interesantísimo, está esto empezando a despercudir, a, a, a releerse, a desarrollarse, yo creo que en el último tiempo, de hecho te doy el ejemplo de, de, lo, de lo que ha sucedido con, con Chile mismo. En Chile eh, la, la educación eh, eh, general, hegemónica que por ejemplo tenemos en, en el colegio, en la educación pública eh, estoy hablando desde mi experiencia yo tengo 44 años pero, pero lo que se enseña y lo que te dicen es que por ejemplo en Chile no hubo contingente afro, siendo que sí lo hubo, es decir hay una suerte de negación, de silenciamiento que yo creo que tiene que ver con algo que toca Biórica muy bien, que lo tocó muy bien en su conferencia. Lo clave en este caso es el estudio de los documentos, irse a los documentos. Muchas veces se hace historia de la lengua sin recurrir a los documentos. O, que también lo, lo, lo comentó eh, Biórica, ir a estos documentos, que también lo decía Martin eh, Jameson, pero ir a ellos y trabajarlos desde una perspectiva lingüística transcribirlos, y eso realmente toma un tiempo importante, y esto me puede dar fe Biórica, me puede dar fe Elena, Antonio Corredor, los que estoy viendo acá que, que, que han trabajado, es complejísimo, es muy difícil, es muy difícil eh, de alguna manera poder conectar con la letra procesal encadenada, sobre todo eh, reconocer los procesos de abreviatura, y de alguna manera verlo como lingüista, ¿Qué sucede? Que esta tradición estuvo sobre todo en un primer momento en manos de historiadores, propiamente tal historiadores. Y los historiadores, que lo comentaba Biórica, eh, ven otras cosas, ¿cierto? Lo, lo, lo que ven son los datos históricos, no se preocupan de, de, de aspectos eh, lingüísticos que pueden, pueden saltarse. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con esto, eh, Carlos Felipe Pinto?, que por un lado la, la complejidad de, de trabajar con la documentación, eh, la formación que necesitas, el tiempo que le dedicas, que ha generado, claro, ahí Martín está citando, al profesor Fragua ha trabajado muchísimo con esto, eh, también Antonio está hablando de Armin eh, eh, Schueller, eh, está haciéndose, comentaba justamente en una clase ayer de un diplomado que tomé en documentos coloniales chilenos hace unos 10 años atrás, tuve clases con la directora del Archivo Nacional y ella llegó con una serie de documentación que, ojo, acá también uno lo, lo, lo vincula con la Escuela de los Anales clásica francesa, que empieza a ver justamente el archivo no de los grandes relatos, no de los relatos hegemónicos, sino... Eh, de, de todo el movimiento que se puede dar, por ejemplo, en el mundo administrativo, en el mundo procesal, en el mundo legal, y en ello trajo, literalmente, era oro en paño, toda una serie de documentos que, tenía que tenían que ver con pleitos de eh, población chilena africana. Entonces, claro, se te empiezan a abrir puertas, pero, pero eso por lo general no se toca. Entonces, sí, también hay que pensar mucho más allá de los documentos. Eh, sí, totalmente, totalmente, pero te digo, eh, desde un punto de vista histórico, justamente, mira qué bueno el, el ejemplo que das, eh, uno de, lo, de los historiadores de la lengua española en América, que trabajó bastante con teoría eh, clásicos, de los clásicos, que fue Germán de Granda, Germán de Granda atrae justamente esta dinámica eh, de la sociología más clásica, atrae a Max Weber, y ¿qué dice? Que se tiene que dar este vaivén de documentos y conceptos. Justamente lo que estábamos tocando ahora los documentos es lo que estás señalando tú, y justamente toca el principio de uniformidad de, de la voz. Pero insisto, esto está haciéndose en... en en estos, en estos momentos. Es decir, hay una serie de, de líneas que están, eh, que están ahora desarrollándose. Miguel Mena dice: es muy fácil ahora identificar falta de documentación en, tempo, en tiempos de Pedro Enrique Ureña con minusvaloración del, del aporte africano. Bueno, ahí está también el, el, el, el, el, la línea respecto a la, a la, figura, a la figura de. Eh, tan compleja de, de Pedro Enrique Jureña que también la queremos atraer con, con alguna de, la, de las conferencias. Eh, yo, en particular, no estoy pidiendo que la gente de 1920 lo pensara. Mi punto es que en, en 2020 nos haya avanzado mucho en temas cruciales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos haya avanzado mucho en temas cruciales como el influjo africano. Es una deuda, ¿eh? es un, deuda. un trabajo pendiente, totalmente. Le con permiso. Sí. Eh, mi tema en particular no es hacer crítica, pero Enrique Sureña, porque en su tiempo fue, fue un innovador, es decir, eh, ha pasado 100 años y seguimos a veces con pendencias que no se han resuelto en 100 años, es decir, el, el, los conocimientos lingüísticos avanzaron mucho y no está exigiendo que la gente de 1920 hubiera hecho lo que no pudo hacerlo, es decir, tenían limitaciones documentales, teóricas, por ejemplo, en términos de sintaxis. La sintaxis solo se, solo se desarrolla con Chomis, que en 60, ¿no? Es decir, eh, y eso uh, lo dice mucha gente, no puede exigir que Pedro Enrique Sureña hiciera un análisis sintáctico como lo hacemos hoy. Pero es interesante ver qué puntos no han cubierto y qué puntos hoy de los que no han cubierto ellos podemos nosotros hacer investigaciones nuevas y aportar eh, informaciones que son relevantes. Gracias. No, estupenda, estupenda tu observación y justamente tocas un, un tema clave eh. Y que de hecho cuando armamos una entrevista armamos una entrevista con, con la dirección de, de extensión de la Facultad de la Universidad de Chile, justamente lo que me decía el periodista es por qué, por qué Pedro Enrique Jureña y por qué este ensayo. Eh, y le comentaba lo que bien dices tú. Es un trabajo de 1920 en donde se estaban inaugurando los estudios de historia de la lengua española, de historiografía, eh, y claro... Había mucho por hacerse y, como bien dices, hay mucho por hacer ahora. Muy buena observación, Carlos. Y no, no no, no es ni, ni crítica ni, ni polémica. Son estas luces rojas que se encienden cuando vamos viendo datos. O sea, lo que presentó Biórica ahí es interesantísimo y, y dan ganas, ¿no? Dan ganas de averiguar y de, y de saber más al respecto. Así que muchas gracias. A mí me encanta que salgan dudas, ¿sí? Solo, eh, solo quería hacer un apunte sobre. Recuerdo una conferencia de John Lipsky en el Congreso de Historia de la Lengua en Lima, 2018, donde uh, dio una conferencia magistral sobre, justamente sobre el componente africano y no sé si va a salir uh, publicado, pero se centraba en los enclaves hispanoamericanos menos atendidos en la historia de, de la lengua. Um, y um, me quedé impresionada con todo lo que rescató Lipsky de todos los rincones hispanoamericanos. No sé si lo tiene uh, puesto en línea, uh, la tiene puesta en línea esa conferencia, pero si va a salir en las actas próximamente, creo que valdría la pena estudiar este, esta perspectiva que dio en esa conferencia John Lipsky. Y si no recuerdo mal, para Uruguay, uh, ya que hace frontera con Brasil, um, eh, Magdalena Cole creo que tiene bastantes estudios sobre el componente africano eh, eh, en la República de Uruguay. Solo esos dos, dos apuntes eh, que me han suscitado las discusiones uh, lanzadas aquí. Gracias. Gracias, Viori. No, Estupendo, estupendo que vayan saliendo datos. De hecho, tuvimos a Magdalena y, y nos tocó este punto. Pero hay mucho por hacer. Yo me acuerdo que eh, en uno de los primeros congresos de lexicografía que hubo, hace ya aquí 15 años atrás, se tocaba ese tema. Eh, el poco conocimiento incluso que tenemos de las lenguas africanas y de las historias de las lenguas africanas, como para también ahí generar una conexión. Siempre se dan esta, estos divorcios que también se dan con, con, con los lingüistas que estudian lenguas indígenas, o sea, encontrar un hispanista que también sea experto en lenguas indígenas... Pff, Armin Schwegler que se, uh, citó Antonio Corredor sí. en el chat, Armin Schwegler sí que es una especialista en la lengua española, pero también se ha metido en la historia de las lenguas africanas, que es uh, especialista en el palenquero, pero se sabe uh, uh, también un crisol bastante importante de lenguas africanas presentes en Cuba, etc. Es decir, que hay investigadores... Uh, que han uh, abierto camino en este en este en, en, en este sentido es decir que no somos tan huérfanos como, como sí armis feigler hay que anotarlo que también es un suizo es un suizo afincado en Estados Unidos hay que decirlo Oye, qué pasó qué por no <ríe> qué buen dato qué buen dato gracias Antonio yo no lo conozco no lo he leído y miren, acá William Marino Osorio dice, saludos desde Pereira, Colombia, un gran encuentro. Qué bueno recordar a Germán de Granda y su, algunas precisiones sobre el español de América y su proceso formativo, también sobre sus reflexiones sobre la llamada Escuela de Buenos Aires, que es un texto clave. Miguel Mena, el límite de Pedro Enrique Jureña es justamente el tema africano. En 1921, ¿qué se puede pedirle a Pedro Enrique Jureña? Quien desde Minnesota trataba de pensar el castellano en nuestros países. Creo que la lectura de Juan Valdés está sesgada por endilgarle olvidos como sinónimos de minusvaloración de lo africano. Qué pena que no pudo estar Juan, Juan estaba invitadísimo, pero no pudo participar porque hubiera sido muy bueno un diálogo con él en una, en una de, la, de las presentaciones, pero le llega por tiempo. Estoy aquí. Estoy, aquí. estoy aquí, porque luego nos vamos a ver enseguida, vamos a ver, no sé si me ves ahora, sí, ya me ves, estoy, estoy aquí al lado de ella, he estado escuchándola, ¿qué tal Soledad? Hola. Hola, no, estaba hablando de Juan Valdés. Ah, vale, vale. Porque oh, sabía la ya. Ah, pues pero, eh, pero se... yo, yo me, a las 7 nos veremos. Sí, nos vemos a las 7. Vuelvo, <risas> eh, ah, yo no estoy Juan. Lindo, yo estaba hablando de Juan Valdés, pero de los Juanes, los grandes Juanes. Queridos, terminamos entonces con Biórica, porque ya son las cuatro, el tiempo voló, eso significa que, que nada, está todo muy interesante. Eh, Biórica, querido, un abrazo grande, grande. Gracias. Y, y nada, nos estaremos viendo o leyendo o escuchándonos.